Época de reflexión y balance cuando termina el año, esto nos pasa, empezamos a mirar todo lo ocurrido y también empezar a proyectar la, la perspectiva. Eh, para que nos ayude en esto, desde el punto de vista ambiental, eh, invitamos hoy a Enrique Viales, que es el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de, de la Argentina. Alguien muy activo además durante todo el tiempo en las redes sociales, eh, participando, opinando, este, por supuesto también en las asambleas y también eh, recorres, Enrique, buena parte de la región que describía también Toro recién. Así que quizá este, sea bueno intentar con vos un poco... ¿Cómo has visto el 2012 que pasó? Bueno, el 2012 fue un año que empezó muy movido con el famoso famatinazo, ¿no? A pesar de que la lucha venía hace muchos años, estalló públicamente, estalló la, el debate a nivel nacional, sí. incluso Muy en la ciudad suerte, de Buenos Aires, claro. claro algo que no había llegado a la ciudad en forma masiva, se masificó gracias a la valiente lucha de las asambleas de allá. Podríamos la... decir que el, el debate sobre la minería no se había dado nunca eh, con esta universalización que adquirió. Exacto. ¿no? Exacto, había por supuesto debate, hay siete provincias con leyes que prohíben, uh -huh. que eso que requirió un debate... Pero no había esa masividad, y sobre todo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, eso. que acompañaron esa lucha. Eh, y bueno, así que tuvimos un año que empezamos con todo. Y lo interesante de eso es que se discutía no solo media minería, sino que se discutía eh, qué, es lo que, qué es lo que pensaban las poblaciones de cómo vivir, su forma La de vivir. Alternativa, eso es esa, central, ¿no? ¿Qué alternativa claro. oponer? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué piensan que es el desarrollo? Claro. Eso en Famatina está muy claro. Cuando uno visita Famatina hablando con la gente, uno se da cuenta que en el fondo ellos están eh, cuestionando la, la forma de desarrollo que se les quiere imponer. ¿no? Un poco, parafraseando una frase conocida, es eh, eh, en vez de sáqueme una mano, eh, no me des una mano si no sacame la mano de encima, dice, no me des el desarrollo si no sacame el desarrollo de encima. Claro, eh, entendido en estos términos. Claro. ¿no? Además, eh, creo la, la actividad minera a gran escala. Eh, por primera vez acusa el impacto, porque además de todos los informes periodísticos que se habían suscitado, recién cuando se da este gran debate empieza su gran campaña en los medios con su publicidad que todavía aún... No, continúa, que ahora ¿no? está reforzada y en casi todos los medios de comunicación... Hablando muchísimos... de minería responsable, nada más. Sí, de un oximorón sí. decimos mm. nosotros. Eh, pero sí, hablando de minería responsable o minería sustentable, mm. también una contradicción en sí misma. Pero bueno, más allá de la cuestión de fondo... Me parece que eh, el, el año nació y tuvo una importancia muy grande en ese sentido, sí. que dio el debate, o sea, que, que, mm. que, que el debate se desarrolló ya en ámbitos no solo en los, nuestros microclimas, ¿no? sino que era toda la sociedad discutiendo, en las mesas mm. eh, de familias, sí, sí, eh, sí. eso me parece que fue una de las... Eh, eh, en cuanto a la acción, ahí sí eh, apareció casi una, una mora durante todo el año, quizá la, la, la ley de glaciares que también se discutió... Ha entrado en una especie de demora, de, de como de... Sí, por supuesto, a pesar de que en julio de este año la Corte levantó la medida cautelar que, que venía suspendiendo la ley en la provincia de San Juan, donde hay dos emprendimientos que ya están violando la ley de glaciares, y que parecía que eso le iba a dar un impulso definitivo a la ley, donde ya no, no, no quedaría más escollo, a pesar de que la ley estaba vigente en todo el resto del país, eh, la verdad que la ley está siendo muy demorada, eh, está siendo incumplida además, incumplida, eh, tanto en sus plazos que establecía, sino me parece que el año que viene va a ser decisivo, digo, mm -hmm. a ver si esa ley realmente se va a aplicar o va, o, o va a quedar en el olvido, o sea, nosotros por supuesto estamos en la Corte Suprema con acciones judiciales eh, pidiendo la aplicación efectiva de la ley, sobre todo en los emprendimientos mineros que ya la están violando, pero me parece que sí, eso fue también el... Fue apropiada por las asambleas también, por las, por las organizaciones, esa ley, y están pidiendo la aplicación. Enrique, y en el final del año mm. estalló el tema de la basura como creo nunca había sucedido. no. Mm. Le, diría que les estalló básicamente a los decisores políticos. no. Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, y lo que sucede en las provincias. ¿no? Por supuesto, el, el tema de la basura es un tema eh, que creo que también en el 2013 va a ser decisivo, eh, y creo que en los primeros meses del 2013, eh, y es algo que también cuando los eh, ambientalistas hace muchos años venían anunciando las crisis, lo que había que hacer, eh, bueno, no eran escuchados o creían que era exagerado. Bueno, ahora ya nos estalló en la mano. Mm. Me parece que es hora de tomar, eh, eh, tratar de lograr una aplicación efectiva mm. de, de, de la ley de basura mm. cero, pero comprometiendo a la sociedad de manera real y no con falsas promesas. Escuchándote con atención, eh, surge también que no basta con la sanción de leyes, mm. sino que además esas leyes debieran ser razonables para poder ser aplicadas y debiese existir una voluntad política clara para hacerlo. Esto se da en ley de glaciares y se da con la ley de basura cero. Eh, eh, hoy... Eh, resulta casi imposible pensar que esta ciudad de Buenos Aires va a tener basura cero o el 70% menos de su basura producida en un año. Sí, a ver, eh, nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de legislación, creemos que es algo complementario a la concientización, es decir, donde, por ejemplo, con la cuestión minera es claro eso, las leyes que prohíben la minería tuvieron toda una base social mm. eh, en, las provincias, en las siete provincias, que han logrado acompañar ese tipo de normativa y que se logre una, efect una aplicación efectiva en, en las distintas provincias donde existe prohibida esta minería. Eh, sí creemos que eh, hay, hay, hay una, una distancia muy grande, hay veces en, entre los conceptos que se incorporan en la legislación y la efectiva o la realidad. Claro. Esto pasa en la Argentina, pero también pasa en la región, donde hay países como Ecuador que han incorporado en su constitución los derechos de la naturaleza pero a la vez impulsan la mega minería. o, eh, eh, o persiguen a los ambientalistas. ¿no? Eh, en Bolivia también hay un, un neo-extractivismo eh, y también tiene incorporado el buen vivir, los derechos de la, de la Pachamama. Es decir, eh, nos preocupa mucho esa distancia entre el relato y la realidad que también se puede... El proceso de la hora actual se caracteriza justamente por la, la ambigüedad en las políticas. Quizá el 2013 sea como la bisagra... Para, para decir, bueno, eh, concretamente de qué lado estamos, ¿no?, para dónde vamos. Yo creo que sí, eh, bueno, además un año legislativo en nuestro país, y me parece que eh, nuestro desafío tiene que ser que sea un eje de la campaña, y no en términos eh, conservadores eh, mm. ambientales, sino de, de que se discuta realmente los modos de desarrollo, qué, qué entendemos por desarrollo, más bien? Bueno, lo que estás introduciendo tiene que ver con parte de lo que decía Toro hace un rato, la necesidad de dialogar y qué hace falta para el diálogo. Eh, este sentido creo que también vale la pena analizarlo. ¿no? ¿Por qué ha sido imposible la convergencia en Argentina? Crees? Yo, yo creo que porque el modelo de desarrollo se está imponiendo por la fuerza, a espaldas uh -huh. de la sociedad e incluso con criminalización de la protesta social. Uh -huh. Si la fama no hay diálogo, se le impuso uh -huh. o se le, quiere, se le quiso imponer a, a pesar de que resistió. Es decir, se le quiso imponer un modelo de desarrollo ajeno a su tradición, a sus deseos, a, a, a lo que siempre han. Y bueno, en otro, eh, me parece que. que ¿No serán características de la transición estas? Yo esto creo. De la ambigüedad, bueno, esto de la falta de encuentro. Bueno, algunos plantean así, nosotros sí. con debates que hemos tenido con compañeros en Ecuador. O sea, algunos creen que es parte de o el primer paso de las sí. transiciones hacia, a, hacia nuevos modelos de desarrollo. Eh, esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Avanzar conceptualmente me parece es importante, pero avanzar en la, en la realidad, en los hechos concretos también, y me parece que ese es el desafío. ¿no? Desafíos eh, y, y oportunidades justamente para eh, 2013. Eh, sobre esto quisiera que profundicemos un poquito más en el minuto final. Bueno, uno es lograr eh, discutir el modelo de mega minería y sobre todo la aplicación real de la ley de glaciares, y otro también el, todo el modelo de la soja transgénica y todo, todo lo relacionado con la otra. Eh, lo una línea de lo que está ocurriendo en la ciudad Con la entrega de terrenos También, eso me parece que es importantísimo Hay una serie de leyes que están A ver, el, el, nosotros decimos en, la, en las ciudades no hay minerales, no hay petróleo Hay tierra pública Y eso es lo que las grandes corporaciones están Y tiene la misma lógica extractivista uh -huh. que, la, que las grandes mineras en la cordillera O que la, la, Pero ahí hay la acuerdo soja. político de todas las sí, fuerzas. Hay acuerdo de ¿no? casi todas, uh -huh. del de, de, de oficialismo nacional y de la uh -huh. ciudad, en entregar, por ejemplo, 37 hectáreas del Parque Roca. 37 manzanas. De un espacio verde. De un claro. espacio verde que es de todo. Y después nos quejamos cuando nos inundamos, cuando vemos que la ciudad se, se pone caótica. Entre otras cosas, también se entregan terrenos ferroviarios, la especulación inmobiliaria. Me parece que ese también es uno de los desafíos de la ciudad. Y lo interesante es que... Muchas organizaciones se están dando cuenta que por ahí pasa la cosa. Gracias Enrique por tu aporte bueno. y el de siempre, por tu trabajo y el de, de la gente que te acompaña. ¿eh? Muchas gracias a vos. Bueno, como se ha visto, es grande el desafío para eh, el año que viene realmente de pensar, actuar y decidir de un modo diferente. Que la pasen muy bien, nos encontramos la, la semana próxima para seguir pensando y alentándonos hacia el cambio. Gracias. No, en realidad es... sí, no okay. quiero que me des una mano, sino que me la toque.